de frente para que ustedes puedan hacer el listón entonces aquí sencillamente vamos a pegar para que los dos puedan estar unidos sencillamente nosotros porque le estamos haciendo de dos para que tenga mayor consistencia y el listón no se vea muy delgado en el y se pueda apreciar bonito no entonces sencillamente agarramos y ya ya están los dos de un solo de uno solo no revisamos movemos y ponemos ya entonces ahora sencillamente lo que hacemos es poner silicona y lo ponemos al medio, ponemos al medio, vamos al otro lado y también hacemos lo mismo, ¿no? hacemos lo mismo, queda esto en medio y ya así queda nuestro listón ahora le vamos a poner hemos querido ponerle de este color para que combine ustedes pueden hacerlo del mismo color de otro color ya depende de ustedes no siempre hagan un poquito más grande para que puedan ustedes para que ustedes puedan hacerlo con facilidad y quede bonito. Es preferible cortar un pedacito de tela a que nos falte, ¿no? Entonces miren ustedes. Echamos silicona. Mire qué fácil es hacer un listoncito. y sencillamente colocan bonito y el exceso sencillamente lo cortan ya quedó ya quedó su listón nosotros quisimos adornarlo más con unas rositas quisimos alistarlo más con unas rositas para que nos quede muy bonito Ustedes ya pueden ponerle cualquier tipo de detalles. Quisimos ponerles unas rositas preciosas para que es, se vea muy bonito, ¿no? Entonces, amigas mías, así ustedes van armando su, sus detalles. Sus detalles hermosos. Que puedan adornar, adornar sus... Cosas, no miren ustedes acá, como le digo, hemos utilizado estas rositas preciosas y entonces acá ya tenemos nuestro listón. Entonces, ahora lo único que hacemos es echarle goma líquida a la parte de atrás. Dejamos secar un ratito mientras vamos a hacer ahora, antes de poner las plumas, lo primero que tenemos que ver es dónde van a ir las alitas, ¿no? Dónde vamos a poner las alitas. Entonces, amigas, en su molde. En su molde, en su molde, en la parte de adelante, dice dónde van las alas, ¿no? Esta es la cabeza, este es el cuerpecito. Miren ustedes, ya se está pegando con la silicona que hemos dejado a un costadito. Por eso tenemos que tener a la mano todas las cositas. A ver, vamos a limpiar. pequeños detalles entonces les decía aquí en el molde dice este lado está el ala y en el otro costado está la, su ala del medio cuerpo, o sea de, de lo que es la curva ¿no? para este lado de acá entonces ahí vamos a poner nuestras alitas entonces vamos amigas la primera ala es para el lado de acá. Perdón, es ya me estoy confundiendo, ¿ves? Como el otro está para el otro lado, yo me estoy confundiendo. La primera ala, ¿no? Es de la parte de la cara hacia este lado de acá. Ya saben que antes de poner coser o pegar siempre ustedes hagan sus hagan sus prácticas como se dice como digo yo sus prácticas porque si ustedes de frente lo pegan o lo cosen después van a tener doble trabajo para poder revisar si está bien o si está mal entonces la otra alita perdón este es mano derecha mano izquierda este es este va acá. Para que ustedes puedan con facilidad después coser o pegar. Siempre trabajen con sus alfileres. Y esto va para el lado de acá, como les dijimos, ¿no? Entonces vamos a hacer las pruebas con otro alfiler los alfileres el día de hoy se han escondido, no quieren que los no sé dónde he puesto mis alfileres bueno, entonces ustedes hacen sus pruebas para arriba, para abajo como quieran, hacen sus pruebas y para luego coserlo, ¿no? para luego coserlo entonces ya tenemos ahí las alas que pueden ponerlo para arriba para abajo ahí están sus alitas ¿no? ahí están sus alitas entonces ahora ya podemos ponerle ya se quedó un ratito secando ya podemos ponerle su listón ven ustedes como le digo pueden coserlo o pueden pegarlo nosotros siempre cosemos por eso les sugerimos que los cosan pero en esta oportunidad para la clase lo estamos pegando porque ustedes saben que mientras nos ponemos a coser se pasa el tiempo miren ustedes cómo quedó ya le sacamos los alfileres acá, los alfileres acá ya le sacamos porque ya está pegadito. Todavía acá no porque esto de acá se demora un poquito más. ¿No? Sus, ustedes arreglan bien para poder coser. Ahora, ahora vamos a poner las plumas. Antes de las plumas tenemos que poner el detalle de nuestra gallina, ¿no? Su detalle, su bonito detalle de acá. Ustedes le pueden poner otras cosas si desean, no hay problema. Su pequeño collar, que nosotros ahora le hemos querido poner así de esta forma. Miren ustedes, revisan dónde va a ir su collar, todo, y lo ponen así. Primero hacen sus prácticas, ya les he dicho. Para ver cómo va a quedar. Y después recién de ahí, ustedes lo pegan. ¿No? Ya ustedes hacen sus. El otro va acá. Van viendo dónde va a ir. Y después recién empiezan a pegar. ¿No es cierto? Primero hacen sus, como le digo. Sus prácticas, como suelo decir yo. Sus ensayos. Primero hacen sus ensayos y después, ya con toda tranquilidad, sencillamente agarran. Esto, la primera tiene que quedar, ya saben, de la cresta al medio, ¿no? la primera queda al medio entonces ahí después ponen su otro lado su otro ladito y este otro ustedes ya quedó pueden ponerlo un poquito más arriba un poquito más abajo no hay problema lo van midiendo lo van igual hacen acá también uno son uno dos y tres ¿no? y hacen todas sus sus ensayos El otro iría acá. Entonces quedaría así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, ahora vamos a hacer las plumas. Las plumas las pueden hacer de diferente manera. Las pueden hacer. Vamos a poner más acá esto, más acá, más acá, más acá, más acá. Para poder trabajar. Si no, no se puede trabajar. Las plumas las pueden hacer ustedes de diferente manera. Como les he dicho, las pueden hacer de diferente manera. A ver, pollito. Quédate un ratito. Aquí, no te me vayas a caer. Las pueden hacer así donde dan la vuelta van midiendo ustedes la parte de abajo va a ser más pequeñita y así sucesivamente la parte de esto de acá si utilizan esto de acá son 7 8 hasta 9 no pero de diferentes tamaños la primera fila va esto Con su detalle de hojitas blancas, ¿no? Con su detalle de hojitas blancas. La segunda, uno pequeñito porque empezamos, le voy a enseñar de dónde empezamos. La segunda va así. La tercera va... con sus pétalos, con sus... con sus cositas blancas, ¿no? ustedes los van poniendo pero va creciendo, o sea, va creciendo, va creciendo, va creciendo. También también los pueden hacer de esta manera. Van ustedes uniendo hojas. Van ustedes uniendo hojas. Miren, Van pegando, van pegando hojitas y los van poniendo, ¿no? Van pegando hojitas y los van poniendo. Miren ustedes, van pegando hojitas y los van poniendo. O también pueden hacer de esta manera, pueden hacer de esta manera, pueden hacer de esta manera. Ya sus combinaciones, como las hagan de qué tela las hagan, ya es imaginación de ustedes cómo lo hacen. Ahora lo que yo les voy a enseñar es de dónde se empieza, ¿no? Entonces agarramos nuestro pollito, agarramos a nuestro pollito y vamos a empezar por la parte de acá abajo, de donde están las patitas. Entonces... Como le digo, les pueden poner así, miren ustedes, sencillamente agarran la goma, la silicona líquida, como les dije, no sé por qué es tengo, hoy día todo digo goma, entonces empiezan pues, así. El otro también lo ponen así, en la parte de acá abajo lo pegan a ambos lados, ¿no? Y así va creciendo, va creciendo, va creciendo. En la cola de acá sencillamente lo que vayan a hacer, sencillamente le cortan a donde vaya a quedar esto, le cortan y así va quedando y en la parte de acá, no ustedes cortan, por ejemplo si llegan acá, cortan, revisan, miran todo su Y cortan, ¿no? Y así. Va a ustedes. Jalan. Jalan a la puntita. Y corta. Entonces, amigas, así va, va a quedar su pollo. Así o así. Nosotros, como lo vamos a hacer, como le dije, lo vamos a hacer de este modelo. Es por eso que nosotros... Hemos cortado así Entonces nosotros lo primero que hacemos Es echarle La silicona líquida A los bordes Sencillamente a los bordes y a los costaditos De la última, ¿no? Nada más A esos lados nada más le hemos echado entonces nosotros sencillamente lo jalamos y lo ponemos así de esta manera el siguiente como es uno si uno no entonces el siguiente sencillamente va a ser así dejando espacio del que se ve el blanco y sencillamente vamos pegando como les digo vamos pegando solamente los bordes en la parte de abajo y así sucesivamente hasta llegar aquí pasan aquí en este lado de aquí cortan ¿no? uno para acá y el otro para acá no para que pueda entrar ¿no? uno de un solo color el otro de otro color el otro lado lo cortan para el lado de acá. Para el lado que va a entrar, ¿no? Al revés. Cortan este lado de aquí y pegan así. Y así van haciendo todo sus plumas. Cierran. Cierran, amiguitas. Con un listón que vamos a poner aquí un listón este es una ven ustedes nosotros hemos querido combinar este color le hacen su su listón esta es una cinta de tres colores muy bonita que combina porque lo ponemos este esta combinación porque le vamos a poner porque le vamos a poner su pulsera a la coqueta también ustedes le pueden poner collar si desean su collar si desean no ya ustedes como lo adornen ya dependerá de ustedes acá nosotros le vamos a poner su pulsera por eso esto tiene los mismos colores de la cinta es por eso que le hemos hecho de esta manera bien amiguitas mire cómo va quedando su gallinita su gallinita coqueta lo bella que va quedando, lo hermosa entonces esto amiguitas este es todo el trabajo de nuestra gallinita coqueta en los cuales ya hemos terminado así. ¿No? En la cual hemos terminado así. Entonces, amigas lindas, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas, donde juntas podemos lograrlo, hemos terminado de esta manera nuestra clase. Nuestra clase de la gallinita Carla, la gallinita coqueta. Tenemos muchos cursos, muchos gratuitos, y también cursos pagados. Tenemos curso de facciones de carita, tenemos duendes, tenemos Noeles, tenemos muchos proyectos de diferentes modelos, gallinas, elefantes, diferentes cosas, ponis, diferentes, diferentes cosas. Miren cómo quedaba las plumas, uno sí, uno no, uno sí, uno no, miren ustedes. Entonces, aquí hemos terminado este proyecto, amigas, amigas. Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro blog, el Rincón de Ana María, donde juntas podemos lograrlos. Allí tenemos muchas cosas maravillosas que les digo, muchas son gratuitas, otras también son pagadas. Vendemos moldes, tenemos clases, contamos con un centro de capacitación virtual donde enseñamos todos, todos, todos nuestros cursos. Vendemos moldes también solos, vendemos kit. Así que, amigas, a sus órdenes para lo que ustedes deseen. Entonces, hemos terminado la clase del día de hoy, nuestra gallinita coqueta, Carla, la gallinita coqueta. Hasta otra clase, amigas. Chao.